Vengo quemando las piezas, solo hago rap No me llame la destreza, parto el pan sobre la mesa No han cenado, vengan tomen una muestra Aquí los mensajes son duros, a la cabeza La salvación de este planeta es la música Escribo de una forma única, reparto poesía no conocida Lo más conocido es la pista, pues no era mía Falsos profetas sin condición, ni ganas de llegar a ni una meta sin darme cuenta empecé a elevarme No quiero que lloren cuando no pueda alcanzarme Ya repartí el mensaje El tiempo se acabó, ya es tarde no ocupo de nadie Voy yo solo contra todos Y es que hablar de lego a todos va a afectarle No soy como nadie, no me comparo Ni voy a limitarme Enseñé el camino, les puse el ejemplo Vengo con mi don divino A parármeles de pecho Es demasiado en tan poco trecho Mis rimas nadie matan Solo vuelan techos Sus rimas van vacías, son barras de papel Un solo idioma y parezco Torre de Babel No crean que brillo, es la estrella de Jerusalén El brillo lo llevo por dentro Nadie lo va a ver Soy el centro del extracto hacia la gloria Escribo coros cuando mi alma me lo implora Sin querer acabo papá al que tanto adora, estoy solo en el desierto, cuando los ocupo nadie a mí me ayuda, solo saben y es muy cierto, sigan soñando dando estos conciertos, yo me lleno de sabiduría usando mis complejos, para verlos y los mira lejos, no tengo ventaja, ustedes vienen lentos, apenas se dieron cuenta, no lo entenderán, soy como Picosé, pero sin la voz de José José, son tan aves, no Empecé igual que usted, solo cruzando mi fe Sin usar jarabe, mire cómo llegaré No comentan porque el ego ya los aplasté.